Hola, cómo están, guataferos, guataferas. Estamos aquí con un nuevo video más para el canal y hoy vamos a hacer el Ice Bucket Challenge. Bueno, chicos, el Ice Bucket Challenge es este, un reto donde hay que echar, agarrar un balde de agua, echarle hielo, echarle agua y entonces echárselo encima para que aguante el frío y tiene que ser sin camisa. Para, para qué? Para que sea más fría y peor la tortura. Así que, bueno, vamos a comenzar el Ice Bucket Challenge. Bueno chicos, ya vamos a empezar aquí ya con el Bucket Challenge El agua se ve bastante fría y bueno, ahí como pueden ver están los cubitos de hielo no, Tengo miedo, pero bueno dale con todo Vamos a empezar Agua nah, frío Bueno chicos, ya es el turno de medio y sí, bueno Nerio, quítate la camisa. Quítate la camisa. Nerio, si yo pasé por esto, tú también. <risa> ya. Sí. Ahora sí. Vamos a, a empezar. Este... Vale, está frío. Aunque no se le ve mucho lleno, pero bueno. Ya. No, no, nada, no, no, bueno, Mario, es verde Ya. Uno no, te sí, dale, dale, dale, marico marico bueno, gente, bueno, esto es todo, yo no vine mojándole en otros cuadritos cuadritos, bueno, estamos comiendo ya lo que nos echamos nosotros, mismos, entonces sí, sí. espero que dé like y que te suscribas tanto a nuestro canal y bueno, este, comente si les gustó, a ver qué otro reto quieren que hagamos y bueno nos vemos hasta la próxima. Y, Chao. Y espero bueno. que se y, y, y están otras redes sociales. Tanto Facebook y Twitter. aquí está. ¡Ay, gatito!